¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón de Rosy. Hoy quiero traerles esta hermosa propuesta. Es un broche en concientización a nuestro mes rosa para el cuidado el cuidado de las mamas y la concientización que tenemos que, tener, que tenemos que tener en cuenta de hacernos nuestros chequeos médicos. Bueno, chicas, este es un hermoso broche que quise traerle para que ustedes puedan ver y así celebrar con nosotras nuestro mes rosa. Y este es un lazo rosa. Miren qué hermoso. Con, y lo hicimos con materiales que tenemos en casa. Bueno, chicas, les recomiendo a todas que eh, indaguemos un poco más sobre eh, el cuidado. Y la prevención que tenemos que tener sobre nuestro cuerpo, vamos a cuidarlo un poco más y vamos a explorar nuestro cuerpo también. Y ya saben, todas si se sienten algo, por favor visiten a su médico. Bueno chicas, bienvenidas a las nuevas suscriptoras. A las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo para todas. No olviden suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden, recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas y en todos los canales digitales como El Rincón de Rosy, GRD. Bueno y chicas, miren, yo eh, en la cajita de descripción aquí arriba le voy a dejar el enlace donde ustedes pueden tomar este, este patrón de este hermoso lazo. También en la cajita, en el botón de la comunidad, también lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar también ahí. Este lazo está plasmado primeramente y calqueado en una hoja de papel, como ustedes pueden ver. Y este lazo mide alrededor de... 8 centímetros de, de, desde aquí hasta su punta, mide 8 centímetros. Pueden ver lo que hicimos fue tomar varias partes, por ejemplo, lo mater, en los materiales que vamos a utilizar: vamos a utilizar hoja de papel, un cartón, cartón cualquiera que no sea muy grueso vamos a utilizar un poco de vinil miren aquí donde está si no tienen vinil pueden usar eh, tela de microfibra del color de su preferencia yo tengo este color a la mano y es el que voy a usar vamos a utilizar el eh, vamos a utilizar el fieltro grueso miren aquí donde está también si quieren pueden usarlo del mismo color que vamos a utilizar en las mostacillas y en los demás en los demás ay, materiales que vamos a utilizar miren un poquito también ahora esto lo vamos a calquear y vamos a hacer varias partes de este de este lazo bueno yo espero que se que este vídeo lo puedan entender y que también lo puedan hacer lo voy a hacer de la forma más simple que ustedes lo puedan para que ustedes lo puedan entender ya que esto es un vídeo entonces lo primero que yo voy a hacer es miren ya yo tengo una parte aquí ya este está calqueado y está y está plamado en un cartón en el cartón que les estaba comentando. Entonces, lo que vamos a hacer es yo voy a tomar mi lapicero, si quieren también lo pueden hacer con otro tipo de con un lápiz, lo pueden hacer con un lápiz. Y lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es plasmarlo todo por completo. Y lo voy a y lo voy a cortar. ok, ya de que te he plasmado en el cartón y que, los recorte, y que los recortemos con la tijera bien recortadito. Y vamos, mira, yo quiero que toda la orilla, por ejemplo, de su lapicero, toda la orilla van a cortarla. Y lo van a poner así, bien bonito. Ahora imagínense que ya el cartón está cortado y, y, y cortamos todo, ahora vamos a, plamar, vamos a plasmar ese mismo lazo sobre nuestro fieltro dos veces, por ejemplo, aquí tengo el lapicero pero si ustedes gustan, si gustan lo pueden hacer con, eh, con un lápiz de carbón, porque porque el lápiz de carbón te va a ayudar de que no se quede la marca del lapicero. Aunque esa también tendremos que cortarla. Vamos a hacerlo con, la, con el lapicero para que ustedes puedan ver. Vamos a plasmarlo. todo por completo, y esto también lo vamos a recortar, porque también vamos a usar nuestro cartón, así, ¿Ven? ahora esto lo vamos a hacer de nuevo aquí, de esta forma, porque lo tenemos que hacer dos veces. está nuestro dos lazo que vamos a utilizar ahora vamos a cortar todo lo que es nuestra orilla lo vamos a recortar bien recortadito que no se vean las líneas de lapicero entonces yo voy a adelantar esto y vamos a recortar todo esto bien ahora los siguientes antes de recortar antes de recortar, seguir recortando esto los materiales que vamos a utilizar, vamos a utilizar para comenzar a hacer nuestro lazo, nuestro hermoso lazo, decorarlo. Vamos a utilizar estas lentejuelas, miren, estas lentejuelas tienen forma de florecita y miren alrededor de 8 milímetros, miren ahí. Vamos a utilizar mostacilla del número 11 en color rosa utilizaremos moza del color rosa también en número en la número 8 yo voy a utilizar este, este broche este broche mide alrededor de 8 centímetros también no perdón mide 20 milímetros mide este este broche yo voy a utilizar dos broches para esto vamos a utilizar pegamento frío y vamos a utilizar nuestro pegamento ace 6000 para pegar esto y utilizaremos nuestro pegamento ace 6000 miren aquí donde está para pegar esto okay. utilizaremos las tijeras aguja y vamos a utilizar dos hilos vamos a utilizar el hilo Nimón para la primera parte y vamos a utilizar el hilo nylon para darle la terminación okay. este vídeo puede, este puede ser que sea un poco extenso yo espero que ustedes lo puedan apreciar y que ustedes lo puedan entender. Y depende de ustedes cuántas cosas puedan crear con esta técnica. Esta técnica es muy versátil, pueden hacer muchas cosas. Tanto como broche, como llaveros y también como dije también lo pueden hacer con esta técnica. Bueno chicas, yo voy a recortar. A seguir recortando. Y nos vemos ya cuando yo tenga todas estas piezas, estas dos piezas, bien recortadas, ya saben. Suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y activen la campanita de notificación. Recuerden seguirnos en las redes como El Rincón de Gózzi. Compartan nuestros videos y regálenos un like. Bueno, yo estoy recortando y nos vemos ya cuando yo tenga todo recortado. Bien, entonces yo voy a adelantar y espero también que ustedes sigan me sigan el paso. Bueno chicas, nos vemos cuando ya terminemos. Ya recortada, recortada, bien recortada, que ten las todas las partes iguales, miren. Y recortado bien perfectamente que no se le vea no se le vea nada de lo que es la la marca de lapicero o de marcador o de lápiz de lo que ustedes deben utilizar bien, bien recortadita y bien cuadradita entonces ahora esto ya nuestros dos pasos están listas esto lo vamos a pasar al al, al vinil y vamos también vamos a ponerle el pedacito de cartón aquí para que uno lo pueda calquear bien entonces vamos a calquearlo así con nuestro lapicero este el vinil si sí lo pueden hacer con un lápiz perdón para que no se le quede marca okay, así agarramos bien y vamos a calquear y a pasar nuestro lápiz varias veces. Miren, cuando vayan a hacer otro tipo de... Pueden hacer letras, pueden hacer hojas, pueden hacer... Todo lo que ustedes quieran hacer con este mismo patrón o con este patrón o con un otro. Tienen que tomar en cuenta de que el fieltro suele agrandar. Después que pasemos el fieltro de la o sea después que pasemos de la hoja de papel y de nuestro cartón cuando pasamos ya del cartón al fieltro el fieltro suele agrandarse un poco mi recomendación es que eh, centren muy bien su fieltro que lo recorten que lo recorten muy pero muy bien y que quiten todas las partes todos los pedacitos que ustedes vean que no como que no le cuadra como que ustedes lo ven muy grande porque al final al final va se va a ver inmenso su trabajo así que mi recomendación es esa que el fieltro lo corten perfectamente bien y que lo trabajen muy delicadamente porque el fieltro suele agrandarse entonces esto lo vamos a reservar y lo vamos a dejar ahí porque al final es que lo vamos a cortar vamos a poner esto por aquí y vamos a comenzar a trabajar con la aguja Aquí tengo una yarda de hilo, vamos a empezar, recuerden que les hablé de dos hilos, vamos a empezar a trabajar con el hilo NIMO, si lo hacen con nylon todo perfectamente bien, lo pueden hacer con nylon, vamos a hacer un pequeño nudito, recuerden como las madres nos enseñaron, como mi mamá me enseñó a hacer un nudito, que vamos a coser, ¿sí? y vamos a trabajar con el hilo vamos a poner aquí y vamos a tomar nuestra cera fría o silicón y vamos a poner No vamos a pegar nuestro fieltro pero lo vamos a hacer de esta forma un poquito aquí no mucho así porque no quiero que el silicón ponga nuestra pieza y se seque y la ponga dura. Que después no podamos atravesarla con la aguja. ¿Se ven? Pueden ver así, de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es, con nuestra aguja, se pueden colocar en cualquier sitio vamos a empezar aquí que esta es de la parte un poco más difícil vamos a atravesar nuestra nuestro lazo otra vez así y ahora vamos a utilizar vamos a ponerlo aquí arriba y vamos a colocar aquí vamos a poner aquí arriba así ya está sujeto Ahora vamos a trabajar con las mozasillas del color rojo, del color rosado. Vamos a trabajar con las 11 y con las 8. Vamos a tomar una mozasilla 8, una 11 y una 8. Miren, ese es nuestro primer paso. Y este paso lo vamos a repetir muchas veces. Miren, yo voy a pasarme por este extremo y voy a tomar la aguja y me voy a pasar miren espero que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo este paso se llama embroidery y esto lo vamos a hacer toda la línea de nuestro lazo ale mi hilo, no, estoy trabajando, miren despacio lo que hice, hala un poquito, porque no quiero maltratar el fietro, no quiero que mi fieltro se ponga eh, como aguado, no quiero que mi fietro se maltrate, porque necesito que esté firme, así. Ahora, el siguiente paso es tomar una silla 11 y una 8, paso otra vez, me aguja hacia abajo porque este aquí es un poquito tedioso y miren no ni muy pegado de la mozacilla 8 y ni muy separado, entonces al lado paso otra vez voy a hacer lo mismo llevo mi hilo hacia atrás y me paso por la mozacilla 8 pueden ver tomo otra 11, una 8. Paso mi aguja. Entro al fieltro. ¿Ven? Llevo mi hilo hacia atrás y paso por la musacilla 8. ¿Ven que pase? Entonces, todo esto lo van a hacer aquí y también toda esta parte ok, entonces yo voy a adelantar todo cuando y nos vemos cuando estemos aquí bien chicas, miren ya estoy casi terminando de colocar las últimas nuestras sillas para pasarme al otro extremo o al otro lado del lazo y seguir con y seguir continuando esta técnica se llama embroidery seguimos con las 11 y las 8 no olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like entonces, ahora miren, ya estoy aquí, ahí no cabe otra más. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar una mozasilla del número 11, ¿bien? Vamos a pasarnos por la 8 que pusimos anteriormente y entramos hacia el fieltro, así, miren cómo queda, ¿bien? Pasamos por el fieltro otra vez. Damos más puntadas. Subimos al a la 8. Pasamos por la 11 que pusimos anteriormente. Pasamos al fieltro así, sin maltratarlo, sin apretarlo y sin estropearlo. Y lo vamos a colocar al extremo. Salimos al fieltro. Y aquí vamos a hacer esto. ¿Ven? y esa parte está lista ahora aquí porque estamos en el fieltro vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio tomamos una 8 una 11 y una 8 y vamos a hacer esto ¿Ven? vamos a hacer lo mismo y esto lo vamos a repetir todo nuestro borde de nuestro lazo ¿Sí? esto, esto lo vamos a repetir, todo el borde hasta que lleguemos aquí y repetimos lo, la misma secuencia bien chicas, yo voy a adelantar porque este es un paso que se repite. Este es un paso que se repite. Entonces yo voy a adelantarlo. Espero que ustedes sigan conmigo. Recuerden de no maltratar su fieltro. No apretarlo mucho. Para que después no se vea medio flojo. O no pierda esa, esa consistencia. Entonces esto lo vamos a repetir todo nuestro, todo lo que sea nuestro borde. ¿Ven? Miren aquí donde está, donde lo pueden, miren donde ustedes lo pueden ver, toda la orilla. Así. ¿Pueden ver? Entonces vamos a continuar. Espero que me sigan. Y nos vemos ya cuando estemos aquí. Miren, ya estamos terminando. Miren cómo le le, le dije desde, desde el comienzo, todo ese borde lo vamos a hacer con las mozasillas 11 y la mostacilla 8. Este, este paso se llama embroidery. Y seguimos, vamos. Pusimos las la última y se acuerdan lo que hicimos aquí para cerrar entonces vamos a tomar una moza silla 11 aquí donde está entramos hacia la moza 8 así de esta forma apretamos poquito atravesamos el fieltro miren volvemos a atravesar el fieltro subimos a la 11 hacemos un pequeño remate para asegurar nuestro trabajo que no se le enrede y si se enreda como pasó a mí aquí lo que hacemos es jalar y entrar hacia el fieltro entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a pasar a un alfietro porque vamos a trabajar con las lentejuelas con las lentejuelas de florecitas vamos a rellenar todo esto si ustedes no tienen este material estas, estas hermosas lentejuelas pueden ponerle cristales lo pueden hacer con cristales del número del número 4 las mismas mozasillas y pueden también utilizar perlitas del número 3 y pueden hacer un diseño muy bonito porque estos pasos se van a repetir desde desde que empezamos hasta que terminemos bueno para empezar aquí yo voy a hacer dos formas de poner de colocarle las lentejuelas por ejemplo miren que aquí ustedes ven que están como levantadas miren en algunas partes están levantadas eso es para hacer como una forma tridimensional para que no se vean todas acostadas ¿Ven? Entonces, para esto, para que se vean así levantadas y vean como una forma tridimensional, para eso yo voy a tomar una mozacilla de la 11, una lentejuela y una mozacilla 11. Lo llevamos hasta abajo, entramos, miren, no entramos a la mozacilla 11, sino entramos directamente hacia la lentejuela a la flor y entramos a la mozasilla 11 que pusimos abajo pasamos el fieltro así ella se enganchó de aquí y hacemos esto apretamos poquito ven que queda levantada entonces ahora la siguiente la siguiente que vamos a poner eso no va a llevar mozasilla no va a llevar mozasilla para que quede para que esta quede arriba y esta quede debajo ponemos muchisilla 11 la acomodamos y pasamos directamente la florcita la flor y el fiel ven lo que le estoy diciendo, como queda, queda una levantada y otra queda acostada, aquí me voy a pasar a este extremo, aquí, y voy a hacer lo mismo, una levantada, que me quede arriba, así, entro directamente hacia la flor, la moza silla y coso y me paso al fieltro ¿ven? ve la forma que queda y eso lo va a dar una forma tridimensional entonces ahora vuelvo y me paso entro hacia el fieltro voy a tomar otra sin tomar moza silla me paso directamente y coso, ahora vamos a sacar nuestra aguja nuestro hilo que se entró por aquí miren ¿Ven? es muy fácil de hacer, esta es una explicación que yo espero que ustedes la puedan entender estos pasos lo vamos a repetir todo hasta terminar todo por completo yo espero que ustedes lo, lo entiendan y espero que hagan muchas creaciones aparte de esta. ¿Sí? Así. Espero que hagan muchas creaciones aparte de esta. Yo voy a adelantar porque lo que vamos a hacer, todos esos pasos que vamos a hacer ahora, se van a repetir todo por completo. Y vamos a adelantar bastante. Porque si no, el video se me va a hacer muy extenso. Miren, aquí no tomemos a silla. <risa> Perdón, no tomemos a silla. Porque para que ellas se sujeten, hay que tomarmos silla. Miren, ven. Bueno, chicas, yo voy a adelantar. Espero que ustedes también lo hagan. Que me envíen sus creaciones. Y yo voy a adelantar una buena parte de esto. Porque si no su video va a ser muy extenso. Recuerden también no ponerlas muy juntitas para que, o sea, no la aglomeren. O sea, no muy junta. Para que también ella tenga como una dimensión y se vea como un espacio bien rellenado. Y que no se vean unas sobre, sobre otras. Bien. Entonces vamos a seguir. Y nos vemos cuando tengamos todo esto y esto terminado. Bien. Para seguir con los siguientes pasos. Eh, espero que ustedes también hagan sus lazos rosa si no hacen un lazo pueden hacer una letra, si no pueden, o si quieren, si no quieren hacer un broche, pueden hacer un dije. Si no quieren hacer un dije, pueden hacer un llavero. Pero por favor, intenten hacerlo. Bueno, chicas, vamos a adelantar. Miren cómo va mi hermoso lazo. Ya estamos casi terminando. Y ahora lo voy, a, lo voy a colocar y lo voy a dejar ahí. Lo que hicimos, todos esos pasos, o sea, colocar las lentejuelas en forma de, la, de florecita es algo que es muy eh, muy fácil es como le enseñé desde el principio y miren lo que les estaba diciendo para que se vea como una forma tridimensional primero colocamos una miren una levantada y una acostada para que le dé una forma como de la, un poco levantada y tridimensional para que se pueda ver mucho mejor ahora lo que yo voy a hacer como estamos casi terminando de colocar las florecitas ahora lo que yo voy a hacer es tomar mi fieltro donde tengo donde tenía ya previamente plasmado el lazo y lo voy a recortar Ven, esto lo vamos a recortar toda la línea este sí no vamos a recortar la línea oscura simplemente vamos a cortar todo lo que es al con nuestra tijera vamos a cortarlo. Y recuerden que si no tienen eh, vinil pueden usar lo que es la microfibra y también si gustan pueden dejarlo en el fieltro normal. También vamos a recortar también el cartón. Ustedes se acuerdan del pedacito de cartón que les estaba hablando. Donde hicimos el patrón, verdad? Ese también lo vamos a cortar un poco mucho más pequeño. Te voy a enseñar ahora lo que vamos a hacer. Bien, aquí estoy cortando, estoy recortando y estoy terminando. Bien, vamos a y vamos a cortar el centro con cuidado por favor que no se vayan a cortar un dedo estoy recortando miren ¿Sí? tiene que quedarnos así ¿okay? si queda algún sobrante como este que está aquí vamos a recortar pero esto lo vamos a hacer más adelante ahora nuestro pedazo de cartón nuestro pedacito de cartón que ya tenemos previamente ya hecho con nuestro lazo que está aquí pasa que estamos cortando para dejar todo listo para que ahorita solamente tengamos que pegar y ensamblar, miren lo que vamos a hacer es a esto lo vamos a cortar otra vez. Lo vamos a llevar mucho más. Vamos a llevarlo a ponerlo un poquito más pequeño. ¿Por qué? Porque tiene... Miren. Lo vamos a poner un poquito más pequeño. A mí particularmente me gusta... Cuando voy a trabajar con este tipo de broche o es o este tipo de letras o o lo o llavero que vamos a hacer me gusta ponerle este cartón debajo porque porque esto con el tiempo se va a mantener esto este cartón le va a dar la le va a dar un poco de estabilidad y con el tiempo este broche va a durar mucho tiempo ¿ven? esto es lo que vamos a hacer entonces yo voy a recortar otra vez aquí esta parte vamos a recortarla un poquito más así de esta forma quitando un pedacito ¿okay? sin que se corte entonces esto ya está listo lo vamos a poner por acá y el cartón también está listo y en lo que y lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir trabajando con vamos a poner esto para acá y vamos a seguir trabajando lo que es poniendo terminando de rellenar nuestro lazo miren si ustedes se dan cuenta aquí esa, esa está debajo, entonces vamos a poner una, con una mozacilla, que esté arriba, de esta forma, así, ¿Ven? seguimos, esta que vamos a poner ahora, va a quedar en la parte de abajo. ¿Ven? Entonces, salimos aquí. Vamos a tomar una musasilla de la 11. Si usan también lo pueden hacer con musasilla 8. Tomamos otra musasilla y entramos de esta forma salimos aquí Forma tridimensional. Pueden, si gustan, también pueden hacer un hermoso llavero con esto. Pueden ser también un dije. ¿Sí? Aquí voy a poner la última y esta última va a quedar levantada. Lo pueden hacer el color de su preferencia, pueden hacer el modelo que ustedes gusten con esto. ¿Sí? y alamos y presionamos poquito. Entonces ahora yo voy a subir otra vez aquí y voy a poner una sola para tapar ese pequeño hueco que está ahí. Listo, ya miren la forma de la forma que queda en la parte de atrás. Aquí voy a hacer un pequeño remate, voy a coser directamente hacia fieltro, voy a alar, recuerden lo que le hablé del hilo nylon, ahora vamos a trabajar con el hilo nylon, ¿ven? esto si sí ya se puede cortar, vamos a cortarlo, pues ahora vamos a trabajar con el hilo nylon y vamos a trabajar con el fieltro, con el fieltro y el cartón, ¿ven? tenemos que cortar un poco más porque el, el cartón tiene que quedar justamente justamente un poquito más más delgadito que esto Miren, tiene que quedar justamente centralizado en el centro ¿Ven? De, de largo está muy bien pero hay que recortar hay que recortar aquí esta parte ponerlo lo más delgado posible así. Es simplemente como para dar un soporte. Así. Miren. lo que le estoy hablando? Mira. Simplemente para dar un soporte. de Para que él quede estable y con el tiempo se mantenga. Mantenga su forma de lazo así ahí está perfecto ¿Ven? ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro pegamento vamos a trabajar con nuestro pegamento vamos a trabajar con, los pe con el pegamento entonces con nuestro silicón frío ahora estoy poniendo un poco de pegamento con el silicón frío poquito, no mucho, para que no se le vaya a dañar ¿Sí? así pegamos dando toquecitos ahora también vamos a tomar lo que es el fieltro, eh, perdón lo que es el vinil o la microfibra que ustedes tengan también le pueden poner fieltro también si gustan y con nuestro pegamento también vamos a pegar ponerle poquito vamos a pegar lo acomodamos con nuestros con nuestros dedos dándole pequeños toquecitos así con delicadeza y amor entonces miren aquí yo quiero que ustedes presten atención un poquito a esto para que lo puedan entender esto se puede hacer de dos maneras lo que yo voy a hacer ahora pero para mí es mucho más fácil hacerlo de este modo es mucho más fácil porque si lo hacemos si lo hacemos ahora lo que vamos, lo que vamos a hacer anteriormente se iba mucho más a maltratar eh, lo que es hacer ese borde todo por completo hacerle ese borde por completo se iba a maltratar mucho lo que siendo nuestro trabajo entonces miren eso tiene que quedar un poquito así ustedes ven esa línea tiene que quedar tiene que sobresalir un poco porque esa línea vamos a tratar de con el hilo nylon de entrarla por donde están las mostacillas número 8 me doy a entender vamos a tratar de entrarla con el hilo miren ustedes están viendo lo que yo hice ahí vamos a, a trabajar con todo ese borde este me quedó un poquito mal porque lo traje rápido miren pero eso es lo que vamos a hacer entonces aquí si sí hay que me sobró un poquito con cuidado para que el trabajo no se vaya a dañar donde sobre un poquito si sí vamos a cortar con la tijera estoy haciendo esto paso a paso para que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender cortamos poquito donde haya sobrante si hay un poquito no mucho simplemente cortar lo que es la orillita de este lado si sí puedo ver que hay mucho entonces tampoco voy a entrar la tijera para cortarlo todo y después tener que cortar de pegar y cortar de nuevo simplemente es la orillita entonces pueden ver que queda un buen poco de sobrante ahora vamos a tomar el hilo nylon y vamos a tomar alrededor de una yarda ¿Ven? miren ¿Okay? vamos a tomar el hilo nylon ahora para, para hacer lo que le estaba diciendo entonces voy a recoger aquí y voy a insertar mi aguja con hilo nylon con este hilo nylon vamos a insertar una yarda Bien chicas, miren, ya tengo mi hilo y me aguja ensaltada, ¿verdad? Entonces me voy a colocar aquí arriba, vamos a hacerlo de este lado. Así. Para que el nudito quede dentro de las flores. Y lo voy a salir otra vez. Así. Y voy a entrar de nuevo hacia el vinil. ahora lo voy a poner de este lado para que ustedes lo puedan ver que estoy haciendo miren voy a entrar a servir vinil nuevamente y me voy a colocar en una mozasilla de la número 8 pueden ver ahí lo que estoy haciendo y vamos a trabajar en todas las 8 de esta forma tomamos una miren, entramos a la 8 y tomamos el vinil así de esta forma se, hace, se puede hacer de otra forma pero yo creo y, cre, y para mí es mucho más fácil trabajarlo ya así definitivamente porque cuando lo hacemos de la otra forma bien, se maltrata mucho lo que es la pieza que estamos trabajando porque y yo lo voy a hacer de nuevo y voy a entrar porque yo quiero que quede quede el vinilo justamente dentro Miren. la pieza como les decía anteriormente, la pieza se, se dobla, se tuerce y se le va quitando la, como su soporte o su estabilidad, miren, y se pone floja y esas cosas. Entonces, miren, yo no quiero que esto pierda, que quede, que no quiero no, no pierda su forma, quiero que se quede así. Otra vez a la número 8 así de esta forma y así nuevamente y esto lo vamos a hacer todo hasta que terminemos es un paso que se repite muy repetido así háganlo despacio con cariño y con amor ¿Sí? es un paso que se repite muchas veces voy a hacer otro vídeo cómo se hace de la otra de la otra de la otra manera esto que estoy haciendo buscamos la número 8 Así. chicas, gracias a todas las nuevas suscriptoras, gracias y bienvenidas sean al canal, a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo, gracias por tanto apoyo, eh, me he tomado muy en serio mis vacaciones, de verdad que así no lo puedo negar, eh, ya no estamos poniendo al corriente de todo. Y espero que se suscriban y que nos regalen un like. También vamos a tomar un poco de nuestro tiempo para querernos, para amarnos, para explorarnos y para consentir nuestro cuerpo. No todo es trabajo, no todo es estrés. Entonces miren lo que estoy haciendo. Y miren. ¿Ven lo que le estoy diciendo? como queda para mí es mucho más fácil hacerlo de esta forma porque la pieza no se daña y su forma se mantiene así trabajen despacio con cariño y amor y recuerden que si no tienen estas lentejuelas, lo pueden hacer, lo pueden hacer con cristales del número 4 o con cristales del número 3, pueden agregarle perlas, pueden agregarle florecita, pueden agregarle todo lo que ustedes quieran. Dejen volar su imaginación, como siempre le he dicho, practiquen y practiquen todos los días, cada vez que puedan. Y entramos en la 8. Bueno, chicas, yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando estemos terminando. Así, de esta forma. Bien. Bien, chicas, miren. Recuerden que eso también lo tienen que hacer, lo tienen que hacer también aquí también, lo tienen que hacer. Lo mismo que estoy haciendo se va a hacer en todas partes. Si ustedes ven que tienen algún algún algún pedacito que sobresale, lo pueden cortar nuevamente con la tijera. No hay ningún problema. Lo pueden cortar y ponerlo a la medida otra vez. vamos a tratar de secarlo okay. aquí está sí, de esta forma cuántas veces no nos pasa eso se si no de la lila entonces vamos a seguir bueno chicas ya saben me regalan online like compartan nuestros vídeos espero que les guste mucho este es un, un video que lo tenía pendiente, que tenía pendiente de hacerlo. Y qué mejor fecha para poder hacer este hermoso broche. Y llegando a nuestro inicio donde empezamos ¿Ven? Miren. y ahora lo que vamos a hacer miren este fue nuestro inicio donde nosotros empezamos y vamos a entrar otra vez nuevamente aquí y lo que voy a hacer es que me voy a pasar para este lado y voy a pasar por dentro de las sillas de esta forma y aquí voy a empezar a trabajar vamos a entrar así de esta forma y vamos a salir otra vez y engancharnos recuerden hacerlo despacio para que su hilo no quede fuera o quede enganchado de unas de las florecitas de las florecitas de las lentejuelas miren, y vamos a hacer lo mismo, otra vez despacio si no, si le hacen mucha presión aquí utilicen las pinzas ayúdense con las pinzas para alar la aguja de esta forma Miren. recuerden hacerlo despacio para que no se vaya a pinchar su dedito hacerlo así, mira, él salió por aquí pero yo lo voy a llevar otra vez lo voy a llevar de nuevo hasta aquí hasta donde yo quiero que salga exactamente, aquí así, de esta forma y voy a entrarme en esta recuerden, háganlo despacio con cariño y amor y vamos a volver otra vez no importa que haga esto ustedes lo que hacen es que salen otra vez nuevamente y salen aquí porque se puede poner un poquito tedioso bueno chicas yo voy a adelantar el vídeo porque ustedes están viendo lo que hay que hacer verdad entonces yo voy a adelantar el video para que no se haga tan extenso el video. ¿Bien? Y acomodamos nuestro hilo para que no se quede suelto, ¿verdad? Entonces acomodamos nuestro hilo y alamos. Bien, chicas, ya se terminando. Estoy prácticamente en el inicio donde empezamos a elaborar nuestro hermoso broche, donde empezamos a colocar nuestro broche. Miren, ya toda ya toda esa parte está previamente ya cocida. Estoy terminando de dar las últimas puntadas. esta es la última, voy a salir y me voy a colocar aquí recuerden de mirar bien para que su hilo no se enganche y no se quede así entonces aquí pobre aguja Dios mío ay estas agujas cuenten ustedes cuántas veces le ha pasado a las agujas que se vuelven prácticamente un hoyo entonces aquí yo voy a hacer un pequeño remate, miren aquí, porque ya terminé. Sí, pobre de las agujas, ¿verdad? Y esta parte vamos a cortarla. Miren, hermoso, queda muy bonito, de verdad que sí. sí miren, de verdad, esta es mi primera vez haciendo un lazo, de verdad que sí. Y es mi primera vez también haciendo un broche. Eh, le, va, le voy a mostrar perdón este fue también un, mi primer broche que hice también es bueno este la voy a hacer el segundo este fue mi primer broche que hice precisamente hace mucho pero hace mucho y miren está un poco un poco viejo pero hace mucho que lo hice inventando señor inventando. Eh, hace mucho que hice ese, este este hermoso broche de este labio. Bueno, entonces aquí, como mi espacio es un poco reducido, yo lo que voy a hacer es que voy a voy a pegar directamente lo que viene siendo el broche, porque porque si lo si trato de, de entrarlo dentro de la pieza puede ser que se me rompa, no tengo suficiente espacio, entonces lo que yo voy a hacer es pegarlo directamente aquí arriba si gustan también ustedes pueden coserlo darle unas puntadas pero yo lo voy a pegar así de esta forma lo voy a pegar y lo voy a dejar ahí que seque y voy a pegar también en esta parte voy a poner dos porque voy a poner dos porque este, para mayor facilidad, o sea, como las cejas son tan pequeñas eh, y el broche es un poquito, no es muy grande, pero eh, necesito que pegue, que no, que no quede como, como suelto. Entonces, chicas, este ha sido todo. Eh, espero que a ustedes les gusten. Espero que... que este lazo, este hermoso lazo, llegue también a ustedes como una forma de concientización sobre el cáncer de mama y que tratemos de cuidarnos. Aparte de cuidarnos, que también exploremos nuestro cuerpo y que saquemos tiempo para nosotras mismas. De verdad, eh, muchas gracias a todas por estar aquí, por estar, por estar siempre presente Mil gracias a, toda, a todas las suscriptoras del canal. Eh, aquí arriba les voy a poner sus nombres a las chicas que se, que se suscriben al canal como miembro y, y me dan ese apoyo de verdad que sí aquí arriba les voy a dejar sus nombres para que ustedes puedan ver, puedan ver las que están suscritas al canal que recuerden que con eso con esa membresía lo que ustedes hacen es apoyar el canal para que siga creciendo y también apoyar el canal para la compra de los materiales que siempre a veces hacen falta para poder hacer esos hermosos videos para ustedes de verdad mil gracias mil mil gracias y saben y ya saben a cuidarse recuerden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros videos y también seguirnos en las redes sociales como el rincón de rosy mil gracias a todas me despido un beso muy fuerte a todas